Muy buenos días, amables televidentes. Adiós, las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él y nos dé inteligencia. Inteligencia para poder tomar las mejores decisiones en todo lo que acontece en nuestras vidas. Así iniciamos este día 10 de, de septiembre, Semana Laboral, y en, en su programa de mañana por el canal 10 de Telenor. Yo soy Francis Rodríguez agradezco a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de, 9, de 7 a 9 de la mañana. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. ¿Cómo, ¿Cómo estás? te fue de fin de semana? Adiós las gracias. Bien, muy bien, muy y en bien. retiro. Qué bueno, qué bueno. Espiritual. Gracias a ustedes en nombre de todo el equipo de mañana por permitirnos estar en sus hogares compartiendo todo el contenido de hoy, que en el café caliente tendremos a Chiqui, ...con su programa que inicia en el Canal 8... ...él nos va a dar más detalles... ...también gracias a Telenor Canal 10... ...que nos empalma con toros, nos reste... ...desde la provincia Hermanas Mirabal... ...la provincia de las heroínas hasta Samaná... ...la provincia de las playas blancas... ...las ballenas jorobadas y también del mármol... ...gracias al Canal 14 que nos une con Puerto Plata... ...la novia del Atlántico... ...al Canal 17... Con la provincia de los presidentes, a través de Televiaducto, nos une a Moca, Moca, la ciudad de los presidentes. También al canal 41, que nos empalma con la Vega, la olímpica ciudad de la Vega. Con el 42, que nos une a Sánchez Ramírez, que es la provincia de los metales preciosos. Al 46, que nos une con todo el Santiago y la línea noroeste. Gracias, mil, al canal 46. También... Para todo Estados Unidos, al 1014, en diferido, a las 11 de la mañana, a través de Canal Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, trabajando honestamente en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y estaremos compartiendo junto a nuestros compañeros todo el contenido de hoy en de mañana. De inmediato, darle el informe del tiempo. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, las condiciones del tiempo van a regir de la siguiente manera. Va a haber aguaceros y tronadas en las horas de la tarde por la incidencia de una vaguada en los niveles bajos de la troposfera localizada en Haití. Esta vaguada, que está localizada al oeste de Haití, va a producir que se eh, ocurran aguaceros, eh, eh, medianos a moderados en toda la zona noreste, sureste, suroeste, cordillera central y zona fronteriza, especialmente en las horas de la tarde. También decirle que las temperaturas van a estar calurosa, temperatura calurosa, esto va a incidir en todo el territorio nacional, por lo que se recomienda a las personas vulnerables, envejecientes, niños, hay muchos que son obesos, mantenerse bien hidratado resguardado del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde, vestir ropa ligeras y también ingerir mucho líquido. La ONAMED mantiene una vigilancia importante sobre el huracán isaac Ayer se convirtió en huracán, ya que sus vientos están por encima de 120 kilómetros por hora. Se encuentra localizado a 1980 kilómetros al este de la isla de Sotovento, que es Antillas Menores, y tienes viento eh, sostenido de 120 kilómetros por hora. Se mueve hacia el oeste a 20 kilómetros por hora. ¿Por qué se le da esta vigilancia tan importante a de este huracán? Porque en esa trayectoria que trae, eh, es una trayectoria donde han ocurrido la mayoría de los huracanes eh, que tocan tierra. ...en las Antillas Menores y Antillas Mayores... ...incluyendo República Dominicana... ...también el huracán Elena... ...que está localizado a 480 kilómetros... ...al suroeste de la isla de Cabo Verde... ...moviéndose hacia el oeste... ...noroeste a 28 kilómetros por hora... ...se mueve más rápido... ...sus vientos máximos son 147 kilómetros por hora... ...Elena tiene una trayectoria... ...que nos puede pasar por la parte alta del Atlántico... Observen ustedes que hay primero va Elena, luego viene Isaac y así también Florencia, otro que viene detrás. Es decir, que las actividades en el Atlántico están bien activas en este mes de septiembre, como suele ocurrir. Septiembre es el pico de la producción de tormentas tropicales y ciclones en todo el Atlántico Florencia se localiza a 855 kilómetros al noroeste de las Antillas Menores con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora moviéndose hacia el oeste noroeste a 15 kilómetros por hora hay que continuar vigilante ante estos tres fenómenos que vienen en esa trayectoria del Atlántico Isaá, Elena y Florencia el que mayor posibilidad tiene de impactar territorio dominicano es Isaac, pero hay que darle seguimiento a todos, ya que el, los movimientos de los ciclones tropicales suelen ser a veces muy erráticos, aunque en la mayoría de lo que es el seguimiento de los ciclones tiene una trayectoria más o menos que se puede predecir. No obstante a ello, tenemos que estar vigilantes. ISAAT puede estar... Eh, tocando tierra ya para el fin de semana y hay que estar pendiente de este fenómeno desde ya tomando todas las precauciones necesarias para cuidar vidas Gracias Fulvio por tu informe del tiempo, ya sabemos a través de esto que debemos de planificar y seguir muy de cerca la información del COE que es el órgano oficial del Estado Dominicano para dar seguimiento a la prevención antes, durante y después. y después de que han pasado los fenómenos. No alarmarnos, puesto que uh, ya se prevé que no entrará con, como ciclón ni pasará por nuestra isla como ciclón en sí mismo, Sino como una gran tormenta ¿Pero cuál? El que viene el jueves No, no, el no El fin es, de semana Ya esa se, se convirtió en ciclón Pero no presenta para, para nuestra república según... Por los momentos que se encuentra ahora Ajá Pero hay que darle seguimiento No, no Ahí es que se forman los ciclones que nos bueno, impactan a nosotros No, no, no, no estoy Es, diciendo es bien que, peligroso ¿eh? Pero hasta ahora mantener la calma y seguir los, eh, esto, los informes del tiempo, es lo que tengo, porque por crear pánico, eh, uh -huh. lo que produce es gasto en un momento cuando no tenemos claridad, los supermercados llenos, sí. la gente se desborda a, a tener lo que no tiene y son una serie de aspectos que en, en una situación como la que está viviendo el pueblo dominicano y que les llegue de momento una situación o fenómeno atmosférico, y, e impacte Debe ser lo más ecuánime ya Tenemos tres en la trayectoria A Elena, a Isaá y a Florencia ¿Sabe una cosa? Isaá es el que trae una trayectoria Julio, Más peligrosa ¿Sabes una cosa? Que me preocupa Porque sé que a pesar de los esfuerzos Por órganos Órganos internacionales Que han venido al país Que han dado apoyo A la formación de los equipos eh, Antidesastre Y de prevención República Dominicana Aún refleja Falta de planificación Y hace que se ponga Al descubierto Nuestras debilidades Ahí está el barrio azul para el bueno, caso de nosotros, nosotros tenemos un, Está un el barrio Las Flores Están todos los focos sí. de in, Que más, más eh, Impactos impacto reciben y promesa, y promesa, y promesa, y no hemos tenido la inteligencia y la decisión de resolver y sacar a la gente de los lugares más peligrosos. Nosotros tenemos casualmente, eh, Francis, un alto nivel de vulnerabilidad. Correcto. Somos vulnerables en muchas áreas donde están nuestras principales ciudades y también el tipo de construcción que tenemos. Ejemplo... Bajo Yuna es una zona totalmente vulnerable que tiene eh, la provincia de Duarte. Pero así cada provincia tiene zonas vulnerables. Y la capacidad de resiliencia que tenemos de recuperarnos es también muy baja. Entonces, tengo razón cuando pongo en el tapete la preocupación de cada año ser uno de los puntos geográficos en el planeta donde estamos justo en el trayecto de los, ciclones, de los ciclones, cada ciclones. año Para esta época hasta septiembre Hasta noviembre, uno oh. bueno, Sí, sí, hasta noviembre Francis, siguen los problemas en la ADP uh -huh. ¿Qué nos trae ahora? Y la voz de la mañana eh, Nos tiene el tema De un paro de 72 horas Tres días consecutivos Martes, miércoles y jueves Siguen los problemas fuertes en la ADP, por la diferencia con el ministro de Educación, eh, los acuerdos que se hicieron con él incumplidos, eh, la cancelación del director de la escuela de Chiringo, la no incorporación de otros maestros que han sido puestos en cesantía y no han sido incorporados, en fin. Eh, la calidad de los planteles escolares, muchos planteles escolares totalmente en condiciones inapropiadas para dar docencias y la ADP llama nuevamente a un paro de 72 horas. Pasó Pensando, uno de 48, sí. ahora entra uno de 72 horas. Qué, qué pena, porque veo en la actitud del ministro que de hecho dio unas declaraciones fuera de tono fuera de tono, y refleja el grado de presión que está recibiendo, pero a la vez hace entender la indiferencia, es un contraste, ¿verdad?, y que no le teme a nada, lejos de sentarse, de posicionar, está procurando, desacreditar el movimiento, de desacreditar la organización, la ADP, la cual ha tenido preponderancia en las decisiones que finalmente ha logrado por parte del Estado que no está cumpliendo. Y lejos de ser un ataque desmesurado, yo diría, en la forma que está respondiendo el ministerio, en este caso Navarro, es una forma errata, errática y muy eh, desconectado de escuchar, de ver el reclamo. Si el Estado actúa de esa manera y se arriesga el inicio del año escolar como ha estado en juego, y no se toman en cuenta los reclamos que válidamente se les hace, entonces no tenemos solución en el tiempo inmediato ni a futuro, ni a futuro puesto que es una especie de lucha de fuerza. Él tiene la, la decisión o la solución, pero no vemos en él por sus declaraciones recientes y el mensaje que envía un tanto, vuelvo y digo, fuera de tono de un ministro y de las condiciones de él, que nos ha no, no enseñado que, que, que tiene capacidad y que, y que ha puesto empeño en muchas cosas. En este caso, haya dejado al abandono a, a la provincia de Duarte, a las manos Mirabal, y otras en el país. Tú tienes, Francis, como sucedió en la escuela que se puso aquí el viernes, ¿cómo estaban los niños tomando docencia en una sola aula, dos cursos? Y los mismos muchachitos decían, escuchamos lo que dice el otro profesor, y lo que nos dice, y no entendemos, no entendemos nada. Y también, con varillas paradas, una escuela que inició, su, la iniciaron su construcción hace seis años. Un entorno... Que un muestra peligro, como muestra como... peligro, puesto que los niños al recreo, recordemos que los eh, niños, y el baño, una de las condiciones fundamentales para tener un ciclo de, de clase es que haya un receso, sí, un en, receso en, claro. en, eh, en intermedio de la mañana y que ese receso puedan hacer cosas de niños. En la correr, escuela jugar, Eusebio Mansueta, para ser más preciso, Escuela Eusebio Mansueta en la Cueva. Los profesores y los niños sembraron guandules y ya los guandules están floreciendo. Y el baño que ellos usan es el monte, Francis. Qué pena. Porque el baño donde están está totalmente dañado, está totalmente eh, inservible. Entonces, ahí también tenemos informe, Francis, que la escuela eh, de aquí de Ugamba, la Valenzuela, cuando llueve, cae tanta agua adentro que los estudiantes tienen que apartarse a un rinconcito donde no llueve, donde no cae agua adentro uh -huh. para poder continuar con la docencia o para no mojarse. Sí. En una ocasión, hasta los profesores con sombrilla para poder impartir docencia. Le deben todo el dinero del mundo a los suplidores también del desayuno escolar. Un desayuno escolar que está por sí, que hay que evaluarlo, porque... Eh, son tantas las azúcares y los carbohidratos que se consumen Que prácticamente estamos creando generaciones eh, propensas a ser diabéticas Con esta forma de alimentación Pero bien, sí, y el... la fortaleza de cómo Navarro se presenta Intransigente, eh, prepotente, orgulloso Frente a las demandas de los eh, maestros Es un indicativo de que no va a haber una solución inmediata ya decía aquí un representante de la ADP que ya han entregado aquí en la regional 12 comunicados de las demandas de los profesores. 12 veces lo han entregado y no hay respuesta todavía a sus demandas. Es por esto que este paro es 72 horas, Mira, señores. vuelvo y repito, a la sociedad que entienda que en este periodo, en este gobierno... Se han diseñado la, los desmontes de ciertas asociaciones que si bien es cierto que no daban paso a una convivencia eh, de igualdad y de buen desenvolvimiento en la vida nacional, me refiero al caso de los choferes, a lo que le llamamos los dueños de la, de, del país, los maestros, han habido decisiones judiciales. En los choferes ya sabemos que el constitucional ratifica la decisión del Tribunal Superior Administrativo y en la igualdad. Ahora, también hay unas decisiones respecto al ADP en Barahona, por allá, con el respecto a los paros, que deben de tener cierta eh, condición de tiempo y de, y de reales demandas. Como el caso de este, del nuestro, que es por 72 horas, ya sabemos que han sido constantes y concretos los llamados por los cuales la ADP se ha embarcado a hacer los paros. Entonces, Navarro, el gobierno muestra, vuelvo y repito, su indiferencia y con su indiferencia agrava más el problema. Hay, hay alguna hay, cosa. Hay que tener en cuenta que los ministros son servidores públicos y que del servicio público el darlo de la forma más adecuada, no verse atacado cuando se hace un reclamo, recuerden eso, una cosa es atacar a la moral o a la persona per se, al individuo, y otra cosa que debido a su inacción o su falta de cumplimiento, genere críticas de parte de la población, del gremio o de nosotros como comunicadores. Sí. No es un ataque a usted, es a la función que ha debido de entregarnos como ciudadanos. La constitución lo coloca a usted y a cualquier funcionario en el ojo de la atención cuando de su ministerio se espera una respuesta mínimamente satisfactoria. No estoy diciendo que se podrá cumplir todo, porque no es así pero mínimamente. Pero por lo menos, Francis, que la mochila del de, de, de, de Ministerio de Educación no se dé para asuntos politiqueros, ni otros instrumentos de, que son para los estudiantes. Y otra cosa, ese 4% que le costó tanto al pueblo dominicano, que le ha costado tanto, que le sigue costando tanto, porque estamos hablando en seis años en más de 600 mil millones de pesos, tan fuerte, tan fuerte, que sirvió para ser presidente reelecto otra vez ese ministerio. Y no se le ha pasado auditoría a eso. Y lo otro es también que por más que quisieran empañar, por más que quisieran ocultar, perdón, ocultar las inversiones que se han hecho en construcción, ya en tan solo seis años están arrojando corrupción en esas construcciones, vicios de construcción que lo que refleja es corrupción, porque ¿cómo es posible que estas escuelas ya haya que estarlas reparando, ya ha, haya que estarle poniendo más inversión encima? Y la inversión que deben de hacer en la calidad y en la preparación de los profesores, muy bien, gracias. Ínfimas inversiones, también en la logística necesaria, ínfimas inversiones, también en los libros para nuestros niños, apenas nueve páginas hablándole de la historia que tienen que hablarle, de la historia dominicana, ínfimas inversiones. Entonces, así no se puede cambiar eh, esos índices tan lamentables que nosotros tenemos a nivel del mundo mira, en materia educativa, de ciencias y matemáticas. Mira, Fulvio, Entonces, de esos 130... errores que hay ahí son culpables las autoridades que han estado administrando ese, 6 en 6, ese 4% en 6 años, administrando en, más de 600 mil millones de pesos para que hoy nosotros eh, tengamos este tipo de, de, de reflejo tan negativo en la educación dominicana. En, en la evaluación, en la evaluación, se le hace a, al sistema educativo nacional, de 138 países, escúcheme bien, recientemente recibí que si tengo la oportunidad de darlo, lo voy a pasar eh, la imagen que se nos, para que comprobáis, como diría un amigo mío que de 138 países y iniciando con las materias fundamentales, con las más, nosotros siempre nos encontramos, inclusive hoy, en el puesto 137 de 138, 36, 34. Sí. Es decir, apenas dos puestos del último, a veces ocupamos el último. No, a veces ocupamos el último. Es, es claro. decir, que cuando tú hablas de la revolución educativa, cuando tú hablas de la proyección en publicidad que tenemos y comparamos con la realidad que vivimos, ciertamente a quienes tenemos eh, el análisis muchas veces que ponderamos distintas situaciones, es chocante y penoso que haya una población dormida, y no reaccionemos el pueblo es soberano es de quien de, de vienen los poderes es de nosotros que vienen los poderes en definitiva que no llegue a 72 horas y que haya una voluntad de solución por lo menos mínimamente porque negociar hablar el entendimiento es más razonable un acuerdo amigable que continuar en el constante paro y en la constante dificultad para que se haga una educación o una revolución educativa en el país. Así es, Francis. Vamos a ponernos en contacto a través del WhatsApp con nuestros amigos que nos escriben y nos escribe Juan Paredes Pacheco, San Francisco de Macorís. Profesor. Profesor, esta es la parte de la involución educativa del ministerio. Se puede producir calidad en esas condiciones No, se presenta ahí Un aula de escuela en esas condiciones Así no se puede hacer revolución Eso es en Cotuí Ni en África aparece una escuela En esas condiciones Nos dice Pacheco El otro eh, WhatsApp que nos llega de, de Yanira Almanzar San Francisco de Macorís Hola corazón, por favor avisar Que manden agua en Estalí. Atentamente Luis de Yanira Almanzar Ortega, gracias Agua para Nestalí, que no hay agua Banay también, Sector Madrigal Nos envía un video que luego vamos a ver Roberto Johnson de Las Terrenas Nos envía un mensaje bíblico Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Y levantarán alas como las águilas Gracias Roberto Johnson mm. desde Samaná También el número que termina en 426-3461 eh, 61. El profesor eh, Malaquías de, de, desde Guaraguao dice que el director Máximo Mercedes se ha tomado como ejemplo porque él no autorizó el retiro de los estudiantes, eso hay que investigarlo. En Baní se ahoga una niña en una cisterna en construcción de un centro educativo. ¿Es el director o es el ministro el culpable? Pregunta Malaquías. Estas son las condiciones eh, de las escuelas que están reportándose bueno, a nivel nacional. Gracias Malaquía, Y por lo por que veo, la intervención y por, por lo que veo va, van a seguir surgiendo informaciones de lugares donde no se está cumpliendo. Señores, así iniciamos en de mañana con esta voz de la mañana en el análisis del paro por 72 horas de la ADP. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La ex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 Bien. Gracias por continuar. Nos con agarraron en, aquí. Nos agarraron en fragante ahí. estábamos comentando en de mañana. Eh, unas noticias. Sí. Pero lo vamos a hacer más adelante en el tema de Fulvio. Porque creo importante estos temas que traemos y preparamos para ustedes. Sobre todo para crear el orden crítico individual y colectivo en la sociedad a la cual les hablamos y por lo cual estamos aquí cumpliendo el rol desde. Telenor, Canal 10 y su programa de mañana. Sí, ya se escucha. Hoy, hoy, hoy vamos a tener, Francis, en el café caliente a Chiqui, pero también vamos a tener un tema relacionado con la situación general que estamos viviendo en asuntos económicos. Pero ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días hermanos del alma, hola Francis, hola hermano Rubio? aquí estoy desesperado aquí. por escucharte Y ustedes, Pre... y ustedes muchachos, ¿cómo va Bien, adiós las gracias, ¿a ti cómo te fue el fin de semana? Bien, bien, gracias a Dios Presente Muy bien, muy bien, sí, bendiciones, caramba, eh, verdad, pensando y observando lo que sucederá a partir de mañana en el ámbito educativo lamentable, pero caramba, qué, qué, qué situación más difícil Los funcionarios del gobierno... Los funcionarios del gobierno ven como ataque los reclamos. Bueno, y no lo ven que es parte de su función la de solucionar los problemas. Muy, muy lamentable la situación. Miren muchachos, entrando ya inmediatamente en el ámbito de noticias, en el ámbito internacional, funcionarios de Estados Unidos evalúan golpe de Estado contra Nicolás Maduro. Funcionarios de la administración Trump se reunieron, señores, secretamente con militares venezolanos para discutir el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Pero finalmente decidieron no actuar, según reportó en el New York Times. Así que se planeaba... Darle un golpe de estado a Nicolás Maduro. Se echó para atrás esto, ¿eh? según los reportes, pero se coló la información según el New York Times. Así que ahí vemos imágenes, imágenes de archivo de lo que fue verdad en aquel momento el atentado contra Nicolás Maduro. Y que se planificó pero no se llevó a cabo este derrocamiento, se evaluó ¿verdad? un golpe de estado contra Nicolás Maduro. Ahí están las imágenes. Miren, continuando en el ámbito internacional, Corea del Norte celebra 70 aniversarios sin mostrar misiles intercontinentales, miles de soldados seguidos de la artillería y tanques Desfilaron ayer en la capital de Corea del Norte, ahí está, durante la conmemoración del 70 aniversario de esa nación. Esta vez no se exhibieron los misiles balísticos intercontinentales, que le valieron, ¿verdad?, a ese país múltiples sanciones internacionales. Ahí está, mírenlo ahí el hombre, se celebró en el día de ayer, pero no se mostraron esos misiles, señores. Ahí está la celebración por parte de Corea del Norte. Miren, continuando en el ámbito internacional, fuertes enfrentamientos durante protesta contra la corrupción en el vecino país de Haití. Ahí vemos imágenes de lo que ocurrió en Haití. Vuelve el caos. Escuchemos. Gracias. de los haitianos por allá, cómo se expresaron contra la corrupción en Haití. Vamos al ámbito nacional, católicos se manifiestan frente al Congreso en rechazo a despenalización del aborto. Así que se pusieron de manifiesto los católicos de nuevo en esta masiva actividad. Escuchemos. Nos hemos puesto en el Congreso. Para defender la vida. Aquí estamos, con fuerza, comprometidos con la vida. Nosotros, nuestra posición en la modificación constitucional del 2010 con el artículo 30 puede respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte. Esto lo vamos a defender en el artículo 37 para que no sea modificado. La vida es desde la concepción hasta la muerte, sencillamente. Nosotros mantenemos nuestro principio de que estamos de acuerdo con la vida. Nosotros siempre hemos defendido la vida, siempre vamos a defender la vida en todas sus modalidades y le pedimos al presidente de la república que retire la petición de que sean acogidas las tres causales para la despenalización del aborto que se apruebe el Código Penal manteniendo el aborto penalizado Transportistas advierten sobre el aumento en pasajes por el alza de los combustibles en nuestro país Veamos Ya uno no lo aguanta lo del combustible del gasoil porque eso cada semana lo suben el gasoil y eso no no puede ser el combustible. Y lamentablemente eh, no hay quien se duela de, de este pueblo. Nosotros hemos llamado al gobierno dominicano a ser más consecuente. Uno tiene que saber que nosotros somos unos padres de familia y tenemos que estar trabajando. Y con esa alta de costo que está, está demasiado fuerte, no podemos seguir así. Los pasajeros se quejan cuando uno le, le cobra cinco pesos más. Que por el, porque el combustible, no lo que uno lleva, no, por el combustible no da. Para nosotros se nos hace más, más costoso hacer el dinero de las guaguas, porque tenemos que pagar alquiler de guagua y pagar nosotros mismos el gasoil y los controles. Eso nos hace bastante difícil ahora. No es tan choferes, señores, los choferes. Caramba, miren, la policía dice, se investiga el caso de la mujer que fue raptada en Cotuí la pasada semana y aún no se sabe nada. Aún no se sabe del paradero de esta mujer, señores. Ahí vemos los videos. Nosotros presentamos esto la pasada semana aquí, en el momento en que la propietaria de ese centro de diversión llegaron hombres con chalecos antibala y se la llevaron. Escuchemos. La Policía Nacional ha sido enérgica y nosotros podemos exhibir que aquí el secuestro, nosotros hemos sido efectivos. En este caso de esta señora que fue raptada por unos individuos, nosotros hemos ido avanzando la investigación. No podemos dar muchos detalles que, pro, que puedan eh, interferir en el proceso. Señores, es una situación muy difícil ¿eh? lo acontecido por allá con esta mujer que hasta el momento prácticamente ya va para una semana este rapto y no se sabe nada. Vamos al ámbito local, regional rápidamente. Haitiano sufre quemadura al incendiarse su vivienda en San Francisco de Macorís. Ahí vemos imágenes de lo que fue... ¡Wow! Increíble, impactante, señores. Esto fue aquí en San Francisco de Macorís. Miren esto, ¿eh? Así que un haitiano sufrió quemaduras de primer, segundo y tercer grado al incendiarse su vivienda durante la noche de ayer en el sector San Martín de Porres. Rabo de chivo. Impactantes las imágenes, señores, el momento en que este hombre sale ardiendo en llamas. Se trata de Alex Pie, de 20 años de edad, quien reside en la calle 6 esquina 11 del sector eh, ya mencionado. Las autoridades expresaron que por el momento no se de determinó, ¿verdad?, cómo se originó el siniestro. Escuchemos. ¡El llano, el llano! las imágenes gracias a agenda 56.com de lo que fue ese impactante acontecimiento ocurrido la noche de ayer en el sector San Martín aquí en San Francisco de Macorís, se observan las imágenes, las llamas y cómo sale este hombre ardiendo en llamas señores, impactante, eso fue en el sector San Martín anoche aquí en San Francisco de Macorís. Asaltantes golpean a anciano para robarle en su vivienda. Delincuentes golpearon fuertemente a un anciano para perpetrar un robo en su vivienda en la Comunidad de los Arroyos. El envejeciente Lorenzo Alvarado, de 83 años de edad, tuvo que ser recluido en un centro de salud por los golpes que recibió de parte de los malhechores. Además de Alvarado, el señor Héctor Bienvenido Antigua Almonte, quien le acompañaba... Momento del hecho fue golpeado también por los asaltantes, quienes lograron esca escapar con algunas pertenencias. Escuchemos. Era, ya dejaba la puerta de la cocina abierta, junta. Y es lo que yo sé, quizás le gustó. Y entonces, el que duerme conmigo estaba viendo la televisión y yo estaba acostado. ¿Cuánto era? Tres. ¿Qué le quitaron a ellos? A ellos me quitaron varias cosas porque fue como estoy yo me traían, eh, eh, Yo me metrallan Yo estaba lo viniendo, Acortado y, y me tumbó Me, me trajo ¿Qué le llevaron? ¿Le llevaron dinero? ¿Qué le llevaron? Yo, yo estoy aquí Yo no sé lo que ellos llevaron. Señores, ahí está Miren Dirigentes estudiantiles exigen la reapertura del comedor en Aguas Recinto San Francisco. Escuchemos. Fuerza Juvenil Dominicana le dio un plazo a las autoridades de 48 horas para que sea iniciada las labores del comedor económico. No es posible de que los miles de estudiantes que hacen vida en el recinto Aguas San Francisco no puedan encontrar donde comer estudiantes que algunos Vienen de familias de muy escasos recursos y en el comedor universitario encuentran la solución. El comedor anteriormente estaba funcionando de una manera con ayuda a los comedores económicos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 ya brindar un servicio a los estudiantes de nuestra universidad Señores, continuando entonces director de la UAS afirma el comedor estudiantil está funcionando funcionando a partir de, de hoy escuchemos grupos estudiantiles que conocen muy bien las gestiones que está haciendo la dirección general no solo para lograr reanudar el servicio en el comedor que brindan los comedores económicos de la República Dominicana, sino para nosotros establecer eh, autosuficiencia y poder servir alimentos a los estudiantes, que a partir del lunes se va a reanudar el servicio por parte de los comedores económicos. Pero informamos además que estamos gestionando el entrenamiento técnico de un personal de la de la UAS recinto San Francisco de Macorís para superar ese nivel que tenemos en el servicio de, de alimento a los estudiantes y poder producir los alimentos aquí mismo. 72 horas, habrá sin docencia, ¿eh? convocatoria paro una vez más por 72 horas en las provincias, hermanas Mirabal y Duarte, escuchemos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 tratar de tildar a los otros... ...entonces después de esto... ...nosotros de estos tres días de paro... ...nosotros tenemos una reflexión el viernes... ...tenemos una visita... ...que la hemos solicitado a Monseñor... ...también para que interceda... ...ante estas situaciones... ...difícil eh... ...vámonos a huelga de nuevo... ...caramba... ...miren la policía apresa... ...un haitiano que intentó matar... ...a una comerciante... ...por allí en la comunidad de Huiza... Se trata de Jean Paul. Ahí está acusado de robo, de asalto en el colmado de Doña María, en Guiza, de María Peralta. Ahí está este haitiano que ya tenía a María cansada de robarle. Escuchemos. No, matado, no. ¿Qué No, no, yo no iba a matar.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 Claro, porque él, sí. Yo lo, él vivía cerca de mi casa, más arriba de mi casa él vivía. ¿Qué dice usted, que, que se ¿No seguro que quería robar? No, él me tiró con el cuchillo y yo me le quité y me, entonces ahí dijo, te voy a matar. ¿Entonces eh, usted lo va a poner. Justicia, justicia es lo que quiero. Ahí está nuestra amiga María Peralta, este haitiano. Ya la tenía en zozobra. La tercera vez volvió de nuevo. Caramba, finalmente este hombre está apresado. Miren, denuncian escasez de agua potable en sectores de aquí de San Francisco. Adelante. El agua tiene hace cinco días que no, que no hay agua, pero ellos, ellos lo mandan toda la semana, el agua. Ellos llegan, pero una vez a la semana y dos, pero tiene cinco días ahora mismo que no llega. Porque ...según dicen, hay problema en la planta. La semana entera sin una gota de agua. La semana entera. Entonces, el problema está... ...que es si común. uno le, le, le pregunta al barbulero... No. ...le da una mala contesta. Aquí eso es por... oportunidad... ...que llegue el agua, aquí no llegue el agua. Aquí no, cuando, no llegue ¿Cuándo llega cuántos la A horas. Horita. Una hora, dos horas... ...y no llega uno a coger nada. El supuesto barbulero que ha... Que lo puso el PLD, él tiene un edificio ahí en la Pilar de Tavera y él mantiene el edificio todo el tiempo con agua y la vecindad, del área completa no le da agua, solamente pone el agua para él. Los espinos exigen, continúan exigiendo el arreglo de sus calles. Veamos.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 Y mira mira cómo, mira, mira cómo es que esto está piedregado y toda la vida, porque lo que le han hecho es una cocininga y siempre la dejan así. Cuando llueve es una, un tablazo de agua en esta calle que va. Mire señores, se siguen asfaltado de las calles en el sector San José de las Guaranas. Ahí vemos las imágenes también. Escuchemos. No, es que yo nací, yo nací nací en este barrio y me quedé aquí, esta calle no la ha arreglado nunca. No porque los gobiernos no la hayan pagado. Los gobiernos no la han pagado, lo que pasa es que los ingenieros se han robado los cheles. ¿Qué esperan usted de las autoridades? Para arreglar la calle, porque estamos cansados ya de hay polvo aquí en este mar. Bueno, la situación de esta calle es un problema. esta calle vinieron el PLD cuando estaban en campaña, nos rompieron la calzada y todo, así que para arreglarnos Entonces, no hicieron los conten lo contenedores solamente y no nos hicieron más nada. Entonces vinieron y roban el material, lo cogían y lo vendieron. Y esto fue un azahar grandísimo. Entonces, el síndico ahora fue que vino y nos le tiró un chin de material para, para nosotros poder caminar por aquí. Pero esto estaba que no podía caminar el alcalde de las Guaranas afirma obras pendientes deben ser realizadas por el gobierno veamos entonces escuchemos a José Antonio Rodríguez adelante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 El cruce del canal La Guarana pero tenemos un, un tramo de calle en extremo deterioro ¿ok? que es la calle del cruce del canal con la con la Enea hasta llegar a Génimo eso está en un estado calamitoso en el cual la alcaldía hizo lo que podía hacer pero es una calle de, de una inversión millonaria que nosotros quisiéramos pero no tenemos los recursos bueno señores miren inicia la instalación de muros de gavión ...en Río Jaya, aquí en San Francisco... ...para evitar inundaciones... ...así que ahí vemos las imágenes de ese trabajo... ...muy interesante, ¿verdad?... ...y vamos a ver entonces... ...esta información ampliada, escuchemos... ...te agradece... rotundamente a la comunidad... ...tiene hoy que está de regocijo... ...ya que... ...los primeros pasos se han dado... ...de una manera positiva... ...porque esta zona fue devastada totalmente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 Ahí está. Vamos a ver entonces, escuchemos. En conquistar la presidencia provincial del partido, la medité con mucha antelación, siendo mis simpatizantes, mis seguidores y los dirigentes quienes en realidad han inspirado a que yo asuma este compromiso. Bajo los estatutos del partido, para que su servidor acepte la misma en procura de un orden, organización, parcialidad, renovación y modernismo. Se ve que realmente nosotros tenemos un partido unido, porque el compañero y yo habíamos dicho que lo primero era respetar la decisión de los compañeros presidentes y secretarios generales. Y se había hablado de llegar a un acuerdo, y los dos tuvimos de acuerdo, en que teníamos que dar la oportunidad a cada uno de ustedes para que ustedes eligieran. La votación fue muy reñida. 18-17, quiere decir que aquí no hay ganadores, aquí no hay perdedores, aquí ganó el partido. Ahí está Franklin Romero, nuevo presidente provincial del PRM. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Rand 100% purificada con sistema ósmosis. dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. La número uno en consumo de todos es... Agua Randy Line, tan dominicana como tú. ¡Qué bueno! Bendiciones. Miren, muchas noticias interesantísimas, ¿eh? En este inicio de semana. Así que, hermanos del alma, Francis, Fulvio y Raquel, que ya la veo que está por ahí. Saludos, nos vemos. bye. -bye. <coughs> Gracias, Vladi, por este parte noticioso, De inmediato, darle la bienvenida a Raquel Ortega. ¿Cómo Raquel, ¿cómo bueno, te fue hola, el fin Raquel. de semana? Muy bien, gracias a Dios. Qué hola, bueno, sí qué bueno. Bien. Bien? <risas> Buenos días, amables televidentes. Hoy es día de San Nicolás de Tolentino, así que felicidades a todos los que llegan por nombre de oh, Nicolás. Nicolás, cumpleaños. Hoy es día 10. ¿Quién? Hoy, Nicolás Lunes, de la Casa de los de Salones. Ah, el secretario del ayuntamiento. Sí. Digo, el secretario general de la alcaldía, porque el secretario del ayuntamiento está. Arriba en ah, la okay. Felicidades para Nicolás en, en su día <coughs> Así es, a todos los que lleven por nombre de Nicolás Bendiciones, aquí estamos Bajo la gracia de Dios Y gracias a ustedes como siempre por recibirnos. Bueno, Felicidades Un bloque, bloque amplísimo Muy ¿no? amplio de noticias Mira eh, La información sobre Estados Unidos El New York Times Tiene tradicionalmente Conocido la, la, el de llevar primicias en las noticias en Estados Unidos y, perdón, en el mundo. Y dio un parte noticioso de que existió una reunión con intenciones de incursión de derrocamiento en Venezuela. Me, quedé un poco, me he quedado un poco pensativo, voy a buscar las informaciones al respecto, porque finalmente da la misma noticia de que desistieron esos órganos o esos políticos norteamericanos de hacer tales incursiones en Venezuela producto de la situación que está viviendo ese país. Pero sería prudente la pregunta, hacerlo de esa manera, y que no es el resultado de la planificación de los venezolanos en la solución de sus propios problemas, sabemos cuáles han sido las consecuencias de la inclusión militar en un territorio que hasta, un, hasta ese momento respetamos los países del concierto de naciones en sus determinaciones y sobre todo en sus fronteras. Ese episodio que vemos ahí del supuesto atentado, digo supuesto, porque no fue, una, fue un atentado donde esperaban todo lo que debía de suceder en un tiempo. Y se vio ridículo, buscando mi victimizar al propio Maduro y al régimen. Entonces sería descabellado, no solamente eso como sería lo otro desde Estados Unidos. Y sobre todo, por saber oh. yo y el mundo, que el Consejo de, Segu de Seguridad de las Naciones Unidas se estaría reuniendo y no estaba en agenda la de Venezuela, sí eh, lo de Nicaragua. ¿Recuerda? Sí. Lo de Nicaragua, Entonces, sí. llamar la atención al liderazgo venezolano y a los venezolanos en particular para que puedan producir sus propias soluciones y está bien con ayuda si es necesario. Exterior, pero evitar por todo medio de que un pueblo sea mancillado por botas extranjeras en cualquier forma que se haga. Yo rechazo cualquier inclusión a pueblos porque pongo mi barba en remojo, entonces, como país. Gracias a Dios que aquí tenemos estabilidad en cierta forma, pero hay muchas cosas que se están. Saliendo de control al propio Estado. Bueno, otra cosa, Francis, sí es lo que está pasando en Haití. Protestando, Ahí está una de las que se le sale de la mano a este Estado. Protestando en Haití por corrupción. Nos están dando cátedra cómo se hacen la protesta <ríe> Por corrupción está Haití protestando. En por este aumento caso, de gasolina también. En este caso, unos 3 mil millones de dólares que no han sido bien empleados y ellos acusan a funcionarios y ex ministros haitianos y funcionarios que tuvieron acto de corrupción y exigen justicia. Así anda Haití. Mientras tanto aquí en República Dominicana, la Iglesia Católica se moviliza pro vida, una manifestación pacífica, una manifestación donde estuvo Muy concurrida. Eh, el Cardenal Osorio, eh, muy concurrida, exigiendo a las autoridades de nuestra nación pro vida, no al aborto. Ahí estuvieron ellos eh, manifestando su punto de vista, los cuales eh, en su mayoría apoyamos, digo en su mayoría porque este hecho de la vida de la madre también hay que tratarlo, hay que dialogarlo, hay que hablarlo, hay que llegar a, a, a conclusiones eh, un poco... A, hay que dar tiempo a, a que se pueda eh, debatir este tema tan importante. Ahí Julio, está en la manifestación de los católicos se, se frente al Congreso, rechazando la despenalización Con esa de los... Con esa <coughs> posición que tienes, te llevarás el semáforo para tu casa no. La constitución establece... Yo no tengo de, semáforo. De, no, pero la constitución establece claramente. Y si seguimos dándole pie a los políticos para que aquí se transforme a acomodar a espacios políticos, ahí no se ve las declaraciones de los médicos, que era la que yo esperaba. Ese otro que hay que quitarlo a la mesa. No, no, es que los médicos están claros que en su... Protocolo: Cuando hay una situación de crisis, en el caso de una embarazada, ellos saben lo que hacer y no van a dejar de hacerlo con ley o sin ley. Pero Porque hay, no es posible hay que, que la ley. Pero claro. por Dios, sigue Porque con nosotros tu... los varones. respeto, tu política los varones de varones No, no, no, no. Usted tenga condiciones de responsabilidad que cuando usted se acueste. Tú nunca ha no dado lucha, yo tampoco. No, no. No, o sea, no Hay no, que, hay que respetar a la mujer escúchame. Hay que escuchar no Pero bueno, si tú me dejas Cuando tú dices esto Y te colocas en esa simpleza Lo que estamos hablando Es que quien se acueste con una mujer El hombre Que se acueste con una mujer Sabe Que si no tiene la responsabilidad De lo que puede surgir De esa relación Que no se acueste Y la mujer que es la dueña de su cuerpo, de igual forma, tiene que hacerlo, con responsabilidad, con el que usted se acuesta, debe saber, que puede producir un hijo, y desde que se gesta, y se identifica, de que está ahí, la constitución lo prohíbe, que usted lo saque, que usted lo mate, déjalo nacer, pero esa concepción, simplista, es lo que está destruyendo la familia, lo que está destruyendo, lo que vamos a pasar es a una sociedad de macho y macho, y hembra y hembra. No es una concepción simplista, Francis. Claro que sí, Fulvio. Difiero totalmente de ti. Yo creo que las partes deben de dialogar, haber una mesa bien amplia, o si dejamos las cosas como están, ¿cuántos abortos no se hacen, irregulares? Ay, por ¿Cuántas vidas no se ponen en riesgo también de una forma irregular? Hay que ver todos los todos los parámetros que este tema tan delicado tiene. Bueno, es un tema sumamente delicado y que se Ningún maneja y que se maneja con doble moral sobre todo mucho. Sobre todo, algo, ahí está la doble moral en, es en actos, la de la de esconder eh, la, y la la falta de responsabilidad de lo que lo que lo acometen y aquí hay un un sector que está generando una política de género errática irresponsable, llevando el miedo y el temor a donde no lo hay, porque los médicos, la despenalización, al, al único que, que favorece a, a, a, a la práctica médica. Ahora, ya Estados Unidos ha, ref, ha, ha, ha refutado, incluso reconocieron que en base a esa manipulación de esa estrategia de la nueva era, han matado miles de seres humanos. Y que no es cierto que se va a regularizar, porque lo primero que el gran índice de los abortos sí. es para ocultar lo sucedido en una Francis, relación Francis. irregular. ¿Y qué de malo tiene que se haga una mesa científica? Bueno, que me están trabajando madres, mi constitución y mi sistema jurídico, porque la, le da la gana a un grupo. Del sector mujer. No va a haber derecho a... De, de las mujeres de los bueno. hombres, de los médicos, de los jurídicos, todos lo que los tiene que Los médicos ya dijeron ayer, eh, los médicos hablaron tema. ayer ahí. ¿De, de qué, qué malo tiene eso, Francis? Nada, porque ya los conocemos. Lo que tiene tiene ¿Tú no que, dialog que dialogar. Pero, pero que se ha dialogado. Pero, y, y, de, ¿Y por qué existe en la constitución desde antes de la del 10? Existe el límite. Bueno, pero hay que dialogar. Bueno, hay otras noticias también sumamente importantes en el bloque, por ejemplo, Sí de, a la vida, la no al aborto. Dar seguimiento... Irresponsable, a, doble moral. Bueno, seguimos con el tema entonces. Perdón. El paro que tiene la Asociación Dominicana de Profesores, 72 horas, nueva vez. La semana pasada, ustedes recuerdan, dos días y fue 48 horas. Martes y miércoles de protesta con movilización de las 10 seccionales que integran la Regional 07, pero también en otros lugares en el país también están protestando. Están exigiéndole al Ministerio de Educación mejoría, calidad en la infraestructura, pero también la calidad de vida de los docentes, que están afectando directamente, por supuesto, a los eh, discentes, que son los estudiantes. Esto es lo penoso. Ahí está William William Hernández, que es el, el secretario general o presidente, como se le llama en el gremio, eh, de acá, de la seccional en San Francisco de Macorís, ellos están dando la batalla. Han catalogado a... El señor Navarro, el ministro de Educación, como irresponsable en la posición que ha asumido. Sin embargo, es un sector que va creciendo y que las soluciones no pueden venirse de golpe. Hay que reconocer, sí, que hay muchísimas debilidades y que hay que enfrentarlas. Y sobre todo, que es la un, el único sector en que se está aplicando lo que se establece de ley para el presupuesto, el 4% de esa lucha que se libra no, en aquí, el país. En Entonces. Atención, educación, iniciando un, un año escolar y ya con todas esta protestas deja muy mal parado a nuestro país, a nivel internacional inclusive, con los números cada vez que se evalúa cada sector, quedamos por debajo de, la, de las expectativas. Entonces hay que mejorar esta calidad de nuestros estudiantes dando docencia. Si seguimos perdiendo tanto, necesitamos luchar, sí, luchar y dar docencia a la vez. Pero tres días de protesta, me están dando el lunes y cuidado si el viernes se va de pago también, porque es difícil que cuando haya tres días luego obligar a los estudiantes a ir al último día de clase. El viernes, es reflexión. Sí, y reunión, asamblea reunión, y demás, asamblea. para ver qué, qué van a decidir. Eh, se pierde la semana completa prácticamente. No eso en otro. Pero siglo, o sea, que eso no es aquí. William, no, está, no no hemos dicho que no. no. no William, eh, es William hay peores hay, cosas que esas. William que, que llame si quiere pero ahí eso esa. no porque la revolución educativa tiene eh, ha presentado otra cosa. Hay peores cosas que esa porque tener un, unos baños y no, <risa> en, en condiciones infrahumanas que no puedan ir a realizar sus necesidades de manera digna, entonces es peor que ese piso también. Muchísimas escuelas están con, con esos baños, pero hay que reconocer de que han que se está trabajando, que no están de brazos cruzados en Miner. Ahora debe enfrentar cada una de estas demandas y ponerse en la mesa del diálogo. Esa es la única solución de todos los problemas. Cuando no se quiere dialogar, entonces ahí vienen las desgracias. Continuarán los paros si no se dialoga. Hay atención, el ministerio tratar de buscar salida y respuesta a estas demandas que está pidiendo el gremio bueno mira caramba, ver a un señor de 82 años creo que fue 83 atacado de por delincuentes en su casa tranquilo ya acostado, costado aquí había meses, días que la gente me preguntaba pero mira no se está escuchando, no lo están denunciando y lo están tapando pero aquí la realidad es que no ha parado la delincuencia, no ha frenado. Uh -huh. Basta con escuchar la gente. ¿Y qué vamos a hacer? Y el Estado en otra cosa. Salen los casos más sonados, como el secuestro de la mujer de Cotuí. También. Este señor la que la relevancia es... de los hechos. Sí, este señor de los arroyos que... Es un agricultor eh, de cierta posición económica Ya acostado en su casa eh, Viene entonces y lo asaltan, lo maltratan Un anciano de 83 que años Que no puede defenderse solo Que no puede defenderse Son solos. animales, son bestias Porque llegan a un sitio a arrancarle lo material que con tanto sacrificio han conseguido la gente Pero por Dios, o sea hay que llegar al extremo de golpearlo no puede ver en ellos reflejado a su papá. Los delincuentes no tienen él, no tienen alma. Porque tú golpear a una persona de esta edad y irte como que no ha pasado nada. Indigna. Entonces, no, demasiado doloroso. Eso, eso, causa, eso causa mucha consternación. Eh, por otra parte, al, algunos sectores aquí en San Francisco de Macorís no tienen agua potable. ¿Qué vamos a Nos hacer con eso? Hemos pasado el año entero... Reclamándole a la oficina de INAPA eh, De esta falta de agua Después de inversiones millonarias En ese aguaducto del Cibado Central Inversiones millonarias En tanques y asuntos Y no hay agua En la mayoría de los sectores San Francisco Macorís Macorís está así Así está Tú Madeja, debes saber Así Julio, está Santa Ana así, ¿de está Netalía, que traen, así está El que negocia con agua Que da un servicio sí. En los momentos de crisis ¿La busca en la luna o en otro pueblo? No, la busca en suministro de INAP. ¿El agua? En válvulas de INAP, claro. Yo quiero que me lo expliquen eso. Claro que sí. Tienen válvulas apostadas en diferentes puntos y ahí la buscan. Yo he visto en senoví donde está la planta. Donde está la planta. Que hay un de, un, una toma que no es para los bomberos que epa, debe existir en la ciudad una toma en ciertos puntos que son los hidrantes cuestión de que en emergencia los bomberos puedan abastecerse sin necesidad de ir allá exacto eso es lo correcto pero yo me pregunto dónde es que se busque el agua que se compra por camiones yo estoy renuente en no pagar el agua hay hay hay problemas serios con porque el te agua. cobran igual y, como si recibiéramos y, y el bueno, servicio hoy voy yo para INAPA lo... donde administro un edificio, a llevarle todos los recibos que en el mes se generan, que supera el pago de meses en un mes. Lo, lo grave del caso, Francis y Raquel, es que INAPA no, no da respuesta, no da respuesta. Siempre hay un problema en la planta, siempre. O hay un problema en el tanque, o hay un problema en la planta, siempre. Pues yo espero que no me den alguna respuesta, de respuesta, Julio. Bueno. Bueno, ver con optimismo el muro de gaviones que están construyendo en la zona del río Calla, por la zona de Santa Ana, esfuerzo de la comunidad, como lo decía en el bloque de noticias, en principio, iniciativa de ellos, y ahí está la alcaldía municipal construyendo este... muro. ¿El bloque. alcaldía o la comunidad? Me la ha alcaldía. dicho Pulo que es la alcaldía municipal, y enhorabuena. Inició la comunidad. Exacto. En eh... Entonces, eso está muy bien, porque ahora que vienen unas lluvias por ahí... Raíz del huracán ya formado eh, ciclón, huracán eh, en ese Isaac, sector que no está en, en, en, en el pronóstico ahora mismo para afectar directamente pero que ustedes muy bien saben que el campo nuboso asociado a cualquier ciclón huracán o tormenta afecta muchísimo y trae mucha lluvia. En ese sector Raquel uh -huh. ya eh, los deslizamientos estaban llevando la cancha de Santa Ana y el club también de Santa Ana y esa zona ahí y algunas casas. Uh -huh. Es por eso que se la misma comunidad tomó la iniciativa, inició ella, haciendo lo que tenía a su alcance. Pero muy bien, que luego te... fueron sometidos a los proyectos del ayuntamiento y ya entonces se está haciendo de una manera más, más profesional para cumplir con, con, con, con esa eh, petición, esa necesidad de la comunidad de Santa Ana. Y enhorabuena, enhorabuena. Bueno, vámonos a una brevísima pausa, retornamos con más aquí en De Mañana.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 Bueno. Gracias por continuar no, no, no. con nosotros acá en De Mañana. María del Carmen Tejada nos escribe de acá de San Francisco de Macorís, nos da los buenos días, dice, esa revolución quedó corta, pobres estudiantes, pobres maestros, eso dice no María aquí, del ¿no? Carmen. El número que eso termina no es 6677, manda un video de 10 segundos, vamos a ver de qué se trata. A ver, bueno, mmm, quitamos eso porque... En, por favor, mándenos las informaciones escritas primero. Número de... ¿Qué es esto? Un grupo de número de seguros, Dios santo. Seguimos con el mío, el mensaje que he mandado. ¿Saben quién está de fiesta de cumpleaños? La primera foto, por favor. La primera foto. ¿Quién está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy? Doña Leonor. ¡No! Doña pues Leonor, mi querida güey. Felicidades, abuelita. Doña Leonor. Así es que bendiciones para ella y su hijo, también Franklin, la siguiente foto que ahí está, el hijo, esa todos son así de ese tamaño, así grandísimo. Cumpleaños. Así es, todos los días celebramos un cumpleaños allá, porque la familia es bastante grande. Bendiciones para mamá Leonor, para Franklin, eh, felicidades. A mi amiga en su Leonor, muchas felicidades, Muchas bendiciones a mi amiga Leonor. Que Dios le siga bendiciendo, así <ríe> es, abundantemente, un ser humano sumamente cariñoso, trabajadora. Y religiosa Y que proyecta por supuestamente la, la coherencia de lo que dice Con lo que hace yo, Una mujer de mucha fe Así que bendiciones para usted mamá Yo voy, no voy a enviar no. Como al, decimos, mamá, no, no. al whatsapp <risa> de aquí También Para felicitar A mis nietos es Que, que ayer cumplieron cuatro años Dos mellos De Lucas Qué bien. Y Arián, pedirle, darle gracias a Dios por la vida, por la bendición que nos ha dado con estos príncipes, Lucas y Arián. Yo lo estoy, lo envío al. Ya llegó, vamos, al, a, ver. vamos ya. a ver. la foto de Francis, vamos por a favor. Ver, a ver a Lucas y Arián. Los meyos. Lo, los mellos. Los mellos. Ahí está, superman. Sí, ahí está, está, sí, wow. está Lucas. Muy bien, felicidades. Ahí y Lucas. Dos estrellas. Ahí Dios están, me lo bendiga. Los amo y le, que Dios le derrame muchas bendiciones hoy, mañana y siempre. Que sean hombres de bien. Así es, nos sumamos a este deseo. Como así se ha declarado porque son hijos de Dios. Amén. Bueno, y volvemos al mensaje mío para ver la última foto que le mandé. Es la trayectoria de eh, lo que está ocurriendo ahora mismo en tema ciclónica, recuerden ustedes que estamos en eh, temporada okay. ciclónica desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre, ahí están los tres fenómenos que están afectando ahora mismo, el arriba, arriba está Florence que no hay posibilidades de afectarnos, tendría que ocurrir un, un cambio muy radical, va para Estados Unidos, para la Florida, este. así es entonces Isaac ya se convirtió en huracán ayer, anoche era tormenta ya hoy en la madrugada se convirtió en huracán y según la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología pues a 120 kilómetros por hora está esta, este huracán eh, corriendo ahora mismo y se traslada 120. a 20 kilómetros por hora así es el que le viene detrás es Helen. Helen todavía tormenta tropical. Ahí está. Entonces es una temporada y como viento apuntaba Fulvio es el mes pico de la temporada. Septiembre, agosto ah. y septiembre son los meses peligrosos y por eso hay es que prestar sumamente atención. Si usted ve el campo nuboso que está asociado y la trayectoria que han simbolizado para el viernes estaría afectando acá al país llegando y pasando por debajo eso sería viernes, si sigue esa trayectoria, si sigue la trayectoria, pudiera subir como pudiera bajar, 8 de la noche del viernes estaría afectando por lo menos el campo nuboso asociado, pudiera degradarse, pudiera bajar a tormenta, pero pudiera aumentar también los vientos y convertirse en categoría 2, 3, cuatro, 5 y ser un gran huracán, el 5 categoría máxima, está actualmente solo en categoría 1 la primera evaluación, primera medida que escala. se da en esas escalas, así es. Entonces, esa es la trayectoria para que demos seguimiento. Aquí los organismos de seguridad, gracias a Dios, están muy bien preparados, solo que los fenómenos revelan la vulnerabilidad que vive nuestro país y la negligencia de los gobiernos, no solo de este, sino de todo lo que hemos tenido, de irresponsabilidad de no solucionar definitivamente eh, lo que prometen cuando llegan y toman posesión y dicen, trabajar por la dignidad y la calidad de vida de la gente. El que vive a la orilla de un río, debajo de un puente, en el barrio azul y en todas las zonas vulnerables de nuestro país, no tiene calidad de vida. Así que eso es solo en discurso, en palabra, esas, esas promesas y esos discursos bonitos. Es hora de actuar de manera definitiva para que todos los años no nos enrostren en las caras los fenómenos, la vulnerabilidad de nuestro país. Pero eso no es cuestión de los organismos Los organismos están bastante preparados Eso Gracias está dentro Dios. de la planificación y la responsabilidad del Estado En asegurar O hacer que sea seguro La parte periférica de las ciudades Donde existen estas debilidades Resolverlas Y producir bienes públicos, colectivos En los cuales el ciudadano se desenvuelva Y a pesar de esos fenómenos que son eh, indudablemente fuera del alcance del hombre, pero que cuando lleguen tengamos mejores condiciones Así y no es. nos ataque tanto y no nos destruya. Y estemos también bien educados sobre esos fenómenos. Claro, ¿Sí? fundamental. Y que el educación. mismo gobierno no vuelva a construir en áreas vulnerables. Correcto. Porque es el mismo gobierno, vuelve y construye en áreas vulnerables. Y madera. también el asunto de la ley de territorio que no se ha hecho. Vuelven entonces y construyen ahí, invaden terrenos en zonas vulnerables. Así es. Bueno, tenemos que recordarle que la farmacia San Rafael está celebrando su 50 aniversario. Y con este motivo está tirando la casa por la ventana. Por cada mil pesos de compras por persona en efectivo, tarjeta o diferencia de seguros, recibirás un boleto para participar en una rifa de una motocicleta, un ATV Smart y una nevera. Participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Recuerda, nuestras sucursales están en la calle Castillo 187, sector Holguín, y en Huiza, kilómetro 3, carretera Anagua, acá en San Francisco. Sorteo a celebrarse en el mes de diciembre de 2018. Farmacia San Rafael, gracias. gente auténtica al servicio de su salud. Bueno, gracias por el café. Y salud gracias, por el cafecito, eh, gracias a la señora que nos trae, como salud, siempre. Salud <risa> Un tremendo café. Eh, si usted quiere verse bien y también cuidar sus ojos, óptica máxima visión, debe visitar. En óptica máxima visión están los mejores lentes las monturas que usted quiera, los cristales de última generación, los colores que usted desee. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Usted se siente bien cuando profesionales de calidad le atienden. En óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio, usted encuentra también un análisis de su vista gratis. Usted lo puede, esa consulta, esas atenciones, señores, usted se siente... Usted se siente que usted va a solucionar su problema y también se va a ver bien. Visítelos en la calle Castillo, esquina la Cruz. Óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza le recuerda que no tiene que salir de las guaranas, porque allí todo lo encuentra en un mismo lugar. En la temporada de escolares repleto, el departamento de escolares, mochilas, cuadernos, lápices, libros de texto. Todo lo que busca y sobre todo con los personajes favoritos de sus hijos para que vayan a la escuela, bien representado. Supermercado Almanzar les recuerda también que aceptamos tarjeta Solidaridad. Nos encontramos en calle principal 34A, Las Guaranas. Tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Bueno, en el WhatsApp escribe el número que termina en 4093. Manda la foto de esta beba. Dice que es su nieta y que cumplió años ayer. Cuatro ah, añitos. También. Así es que Igual. felicidades de parte. No, meses? ¿Meses será? Pero dicen cuatro, aquí ah, cumplió ya. su cuatro. Ah, ya. Ah, bueno, su cuatro <ríe> que no terminó Ese de escribir, menos <ríe> cuatro. Sí, sí, sí, sí. <ríe> Ahí está, bueno, Juan José... Jiménez, del Ensanche Febrero, <risa> dice, él me está recordando a mí que el cibao es gigante. Y yo te dije, Juan José, que es mitad y mitad. <risa> a él se le olvida, yo se lo acepto. Bueno, a él ya se así. le olvida. O sea, que hay una agnesia <risa> temporal. 14 una agnesia de temporal. octubre, tengo entendido que inicia. Así es que Raquel, damos paso a Fulvio, que adelante, trae un tema Fulvio. de interés local y nacional. Adelante. Muchísimas gracias Francis, gracias Raquel Hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Los ocho negocios del PLD ¿Cómo? y la coronación de esos negocios Bueno, resulta que República Dominicana tenía 19 ingenios Tenía un molino dominicano de la harina Tenía más de cuatro millones de tareas del CEA y así una serie de empresas nacionales de nosotros, que le llamábamos CORDE, ese consorcio de empresas nacionales. Y resulta que en el programa neoliberal estas empresas se vendieron. Ahí nace el FOMPER para administrar estos fondos y ya ustedes ven, que solamente de esa entidad de la diputada Lucía Medina, la hermana del presidente, ha recibido 31 millones de pesos para su fundación, para ella. Pero bueno, se vendieron todas las empresas del Estado, un gran negocio que hicieron. ¿Quiénes salieron beneficiados en esas ventas de todas esas empresas? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué soluciones se le dieron a las necesidades sentidas del pueblo dominicano con la venta de su patrimonio? ¿Todavía se siguen vendiendo las tierras del CEA que pertenecen a ese patrimonio? ¿Todavía se siguen expropiando esos recursos que pertenecen al pueblo? ¿De la problemática nacionales cuáles se han solucionado con las ventas y ese gran negocio de las ventas de la empresa del Estado, de la venta del patrimonio del pueblo. Brilla por la ausencia, el desconocimiento de qué se ha hecho con esos recursos. También brilla por su ausencia, el desconocimiento, qué se ha hecho con esos recursos, hacia dónde han ido, dónde están, quiénes se han enriquecido y qué soluciones se le ha dado al pueblo dominicano. El otro gran negocio fue vender la empresa dominicana, la compañía dominicana de electricidad. Cuando la sustentaba el gobierno, el gobierno tenía que dar 150 millones de subsidios por la energía servida a las instituciones del Estado. Al venderse donde se predicaba que se iban a quitar esos subsidios de 150 millones de dólares mensuales. Ahora resulta que el subsidio, después de venderse, es de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Es el subsidio que tiene que pagar el gobierno central a las empresas, como pago de la energía servida a las instituciones del Estado. ¿Me escucharon? Cuando era de nosotros, apenas había un subsidio de 150 millones de dólares. Fútbol. Al venderse, Ahí entonces entra. tenemos que pagar como subsidio 1.500 millones a de dólares. Aportarte, que es una combinación del sector empresarial dominicano que ha sido el gran favorecido pero a la vez es el gran subsidiado por los mismos que debieron pagar por lo mismo que debieron es decir pagar. que van gratis grat es una de las mafias mejor estructurada en, en toda Estado. la historia de la República Dominicana en perjuicio del Estado en perjuicio del pueblo dominicano debieran de estar presos todos los que hicieron esta negociación el otro gran negocio, y voy por el tercero, es la entrega de la Barry Gold. Es la entrega de nuestra mina de oro a la Barry Gold. De la manera como se hizo, de la manera como se revaluaron y se negoció otra vez. Sinceramente. Lo único que tenemos como patrimonio de valor... Actualmente que se sepa en explotación esa mina de oro. Y de la forma como la fue, fue entregada, ahí está Sánchez Ramírez. ¿Qué beneficio ha obtenido Sánchez Ramírez? Cada habitante de esa provincia. Contaminación. ¿Qué beneficios ha tenido el pueblo dominicano? Un pasivo ambiental. Un gran negocio. Para algunos sectores, para algunas autoridades. El otro gran negocio, la ley de hidrocarburos. Otra gran mafia, una de las más grandes también, la mafia de los hidrocarburos. Gas propano, gasoil, gasolina. Nunca sabemos cómo se aplica la ley, no se la dicen a nadie y toda la semana los hidrocarburos subiendo de precio, toda la semana, en perjuicio del pueblo dominicano, en perjuicio de cada uno de los dominicanos que tiene que pagar transporte, que tiene que pagar servicio, porque los hidrocarburos inciden en todo el diario vivir, otro gran negocio. ¿Y qué le ha favorecido esto al pueblo dominicano? ¿En qué? El otro gran negocio, los empréstitos, nos han hipotecado hasta la cuarta generación. De acuerdo a un estudio, para nosotros alcanzar los niveles de un país desarrollado, necesitamos 11 generaciones invirtiendo en la gente, invirtiendo en cada uno del ciudadano dominicano con inversiones de calidad invirtiendo en el índice de desarrollo humano invirtiendo verdaderamente en la persona, cómo se desarrolla un individuo. Necesitaríamos 11 generaciones para poder alcanzar niveles de desarrollo en las condiciones que estamos. Y cuidado, porque con un impréstito tan exorbitante al hipotecarse y comprometerse tanto las generaciones futuras, solo nos queda trabajar para pagar deudas y tomar más prestado para seguir pagando deudas. En lo que va del año, el 58% de lo que se ha tomado ha sido para pagar intereses de la misma deuda que tenemos. Cuidado si esas 11 generaciones se van a 20 generaciones para poder hacer para poder ser un país verdaderamente desarrollado. Y todas esas planificaciones que andan por ahí simplemente están engavetadas, llenas de polvo, planificaciones de desarrollo, continuidad de Estado que no se respetan. El otro gran negocio que ha valido para ser presidentes, para mantener presidentes, es la haitianización. Compromisos nacionales, compromisos internacionales con la haitianización en deprimento de lo que es el patrimonio del Estado, en deprimento de lo que es la soberanía nacional. Hacerme oídos sordos, hacerme ojos ciegos ante esta gran realidad de falta de ejecución de nuestras políticas migratorias para responder a intereses internacionales y con esto ganar de que no se presione nacionalmente todo el accionar de lo que está sucediendo en la geografía nacional. Otro gran negocio son los fondos de pensiones, los fondos de que cada uno de nosotros como trabajadores le aporta al Estado, que ya suman, Cerca de 519 mil millones de pesos. Y cerca del 87% de estos fondos de pensiones son tomados por el Banco Central de la República Dominicana para sostener el déficit fiscal, para sostener la balanza de pago, para mantener la estabilidad, entre comillas, el detrimento del trabajador dominicano. Y ahora vienen con una nueva propuesta de aumentar la pensión en cinco años y también aumentar lo que hay que aportar como trabajador a esos fondos de pensiones. A eso le agregamos la ARS, otra de las mafias que arropa a cada ciudadano dominicano. Donde usted va a buscar un servicio con su seguro médico y en la mayoría de los casos no le cubre o en la mayoría de los casos no están los medicamentos que los cubren, estructurado y hecho precisamente para perjudicar al beneficiario del seguro, para perjudicar al que lo paga y darle todos la, darle toda la bonanza y la ganancia <coughs> A las a las distintas ARS Que tienen el gran <coughs> negocio Que por guardarle lo suyo Ganan más de un 15% En otras oportunidades hasta un 20% Y a usted no le quieren devolver absolutamente nada Cantidades pírricas En estos casos que he mencionado, hay un gran negocio oscuro que es el negocio de la droga últimamente han sido muy pocos eh, los alejos de droga que se capturan pero se ha dejado de traficar con droga de ninguna manera hemos dejado de ser puente de droga de ninguna manera hemos dejado de ser eh, parte principal en las vías en la rutas y en el consumo de droga de ninguna manera todo parece ser que está bien arreglado que está bien estructurado salvo algunas cabecitas que a veces quieren salirse y la llaman al y se capturan algunas cositas de acuerdo a las estadísticas apenas llega a un 10% de lo que se captura, de todo lo que se sale, comercializa, se trafica en todo el territorio nacional. Llamado en ocasiones por el Departamento de Estado de Estados Unidos como país base, como país coyuntural. Y ahí llegamos al último negocio, el negocio del 4% el negocio de las contrataciones, el negocio de las licitaciones, el negocio de las sobrevaluaciones, que por un interruptor de energía eléctrica en un hospital, nosotros tenemos que pagar como pueblo 960 pesos, mil pesos, por un plátano servido en el comedor económico, en ocasiones tuvimos que pagar 94 pesos, por un alambre Número 8, tuvimos que sentirnos bien con un alambre 16. Por una funda de cemento, teníamos que eh, tenemos que sentirnos bien usando un cuarto de esa funda. Por un quintal de varilla. Por las sobrevolaciones ya establecidas de un 20% de Odebrecht, que todo va hacia la cabeza del pueblo dominicano. Y ya ha señalado estos grandes negocios ahora viene otro, para coronarlo todo, legalizarlo todo. El presidente Danilo Medina sometió ante la Cámara del Senado esta semana pasada un proyecto de ley que es un sometimiento transitorio para lavar todas las fortunas adquiridas. Ya cumplieron con el cometido, parece, de que ya son ricos todos los comités políticos, de que ya son ricos todo el comité central, los ministros, directores. Y ahora con este proyecto de ley se pretende que, por cierto, envíe la carta del presidente hacia el presidente de la Cámara de Senadores. Ojalá y producción me la pueda conseguir. Donde él somete este proyecto de ley transitorio para lavar las fortunas y qué dice este proyecto de ley es una declaración patrimonial donde cada uno de nosotros puede hacer su declaración patrimonial permitiendo regular las obligaciones fiscales y tributarias de cada individuo de una forma voluntaria excepcional ante la dirección general de impuestos internos es una exención, de una manera excepcional se puede poner al día toda la fortuna que han habido en República Dominicana hasta la fecha, sin preguntarle de dónde la obtuvo. Es como si fuera un borrón y cuenta nueva, que se podrá poner al día con este proyecto de ley y ya todos quedarán ricos y, qued y quedarán justificados ante la ley de República Dominicana. No tengo ninguna duda de que va a ser aprobado en ambas cámaras. No tengo ninguna duda. Porque para eso quería su Congreso, para eso quería sus senadores, para eso quería su diputado. Bueno, gracias, Julio, por Muchas gracias. tema. Y gracias. ahí al final, decirles que se procura establecer este mecanismo para crearle presión a la evasión presión fiscal contra la evasión pero eso tendremos que analizarlo a profundidad así es bueno antes de irnos a la pausa vamos a ver eh, el whatsapp una información importante por favor eh, en el, la, primera, la primera foto es un llamado que está haciendo en Salcedo, están haciendo los grupos de carnaval. Están avisando la Comisión Electoral de la Unión Carnavalesca de Salcedo que tienen bien informar que está abierto el proceso electoral con miras a elegir la Comisión Ejecutiva de UCASAL. Los que aspiren deben formar su plancha y presentar ante la comisión como fecha límite. Para ello está el viernes 14, próximo viernes, 14 de septiembre. No van a recibir planchas fuera de esa fecha. Así es que deberán entregarla por escrito, inscribirla en la Plaza del Aguacato, la Casa de la Tercera Edad, y procurar al miembro de la comisión electoral que allí estará. Formalizada esta parte, el 21 de septiembre, serán las elecciones de 7 a 9 de la noche en los salones de la Biblioteca Municipal. Así que les están animando a que formen sus planchas para estas elecciones del viernes 21. Y recuerden que el, el viernes antes, el viernes 14, es el día de la entrega. Y la siguiente foto, la segunda, es nuestra querida Nayina Yadira Gramonte, que hoy está de fiesta ah, de cumpleaños. Así que felicidades para Nayi. Donde está Muy la musiquita bien. Flaco, está de fiesta de cumpleaños nuestra querida periodista destacadísima de acá, de la provincia y relacionista Pueblo. público de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Le correspondió a ella formar y ser la primera encargada de la Oficina de Acceso a la Información en la alcaldía. cuando estuvimos en, la, en el municipio, en la Alcaldía de San Francisco de Macorís. En la gestión de, de Félix. En la gestión de Félix. Ella Así fue es. la que le correspondió formar ese departamento y dirigir hasta su salida que... De, Luego Así sale es. y hoy está en comunicación. En rehabilitación. Muy Así bien. que felicidades, Nayi. Te queremos muchísimo. Sigue trabajando con mucha ética, mucha dignidad, mucha responsabilidad. Enorgullece nuestro ejercicio periodístico. Un abrazo. Bueno, tenemos un nuevo anunciante, Raquel, y claro. debemos darle su participación. La fanfara. Claro. RIMAX <ríe> Óptimo llegó a San Francisco de Macorís. Y la pregunta, dilema, ¿necesitas vender tu casa, apartamento local, comercial o solar? <ríe>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 Vende tu propiedad, nunca fue tan fácil. Remax, óptimo garantía de inversión para uh -huh. toda la vida. Ya sabes, ahí están los teléfonos. Bueno, nos toca una pausa, antes una llamada telefónica, vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Sí, ya está. Bueno. Tres. Adiós las gracias. Oye, quiero eh, sinceramente decirle algo con relación a lo seguro. los seguros. Los seguros, o sea, también tu médico está clínica, están tan, yo no sé cómo decirle. Uh -huh. Que, por ejemplo, mira, mi sobrina paga un seguro carísimo y tiene una niña recién nacida, dos, una de dos años y algo y otra de cuatro meses, cuatro, ya tiene seis. Oye, la ha llevado con una fiebre sobre los 40, casi al, yo digo, al al máximo. Sí, entonces, ¿sabes lo que hacen? Antes lo internaban y lo ponían en observación. Oye, y si se lleva un niño una sola vez. Lo despachan para la casa y no se puede volver a llevar una segunda vez. ¿Por qué? No sé por qué, ni que no lo aceptan. O sea, es una, como un fraude que hay ahora mismo y no nadie dice nada. A veces yo digo, Dios mío, pues no. ¿Y que se, pero ven acá. qué seguro es ese? Vamos a denunciarlo. ¿Qué seguro es, señora? Dilo. Yo soy su, su, su, su tía, mentira. ¿me no, no, no, no tiene la autorización. Bueno, bueno le respetamos eso, pero, pero sería bueno. Que hagan la denuncia completa. Mande por el WhatsApp. Ahí no el número está en la pantalla. No use el seguro la vez que sea necesario. Y no se va para a identificar porque usted no ha dado nombre. Es un nombre. abuso que están haciendo con el pueblo. Pero eso no tiene Todo. madre. Es una locura. Esto será grave. ¿Quién quiere enfermar? Cada uno Nadie. de los actores en posiciones de trinchera, de pleito. Todos por igual tratando de cobrar el dinero, pero no de dar el servicio. Sí. Así es. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana.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 Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, nos ha llegado un nuevo mensaje en el WhatsApp, es de Joel Martínez, presidente de Felabel, está anunciando el calendario académico, semestre 2018 2 ahí está en pantalla, gracias Joel, como siempre mantener a informado y al tanto a los estudiantes guasianos. Nuestro amigo Medina debe poner empeño en aperturar y definitivamente usar tan importante obra en la UAS. Que es el, el restaurante o la cocina El comedor El comedor Para que 13 mil estudiantes que mil 17 mil, 16, 16, mil y pico. 17 estudiantes Puedan En un día normal Sin tener que salir de la, Del recinto Comer Ahí Porque para eso fue la inversión Que haga un esfuerzo y que busque todo lo que tenga que buscar para que eso suceda como lo han pedido los muchachos del Pelabé y los demás estudiantes. Tenemos vamos a escuchar un contacto. contacto, vamos a es. a buenos, contacto días. buenos días. Buenos, buenos días. días. Buen día, Santi. Buen día, buen día. buenos Buen día, Fulvio. Saludos para ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Corroborando con la persona que me antecedió en la llamada. Okay. Cuando uno se lo hace una emergencia, uno tiene una emergencia cada 24 horas. Ah, ya. Así todos los seguros, ¿no? no sabemos en qué estamos pagando, se le habla. no sabemos qué vamos a hacer con la cura Yo tuve una situación en la otra semana, sí. ¿eh? que mi hija ya no tiene cobertura de San Marcos, es que ya yo no lo supuestamente ya consumió los míseros 17 mil pesos que ellos me están depositando anualmente. ¿Cuánto? ¿Cuánto de medicamentos? Ahí es que estamos parados. ,000, ,000. Algo así. Sigo diciendo, vamos a entregar carne, Antes vivíamos mejor sin seguro y teníamos 20 bueno, sí. y... bueno, gracias, gracias por, por gracias, el comentario. Maturada. Y eso, no, en esos 7 minutos le cubren los medicamentos más costosos, uh -huh. por supuesto. Pero sobre todo, ¿Nunca lo cobre ¿quién de nosotros uh -huh. se ha enterado que al firmar la autorización como usuario de ese seguro, nos indican que cobrarán ahí? No, no. Ponen eso, los, precios los precios que quieren. Es un asunto de todo señores. Robo a mano armada. Es un asunto de todo No quiero tirarle el down a las clínicas que tienen que esperar el pago de esos servicios que ellos prestan, pero cuando lo prestan, son honestos al establecer los costos. A cobrar. No le cobran interés. Al propio seguro, eh, eh, entonces lo convierten lo en un monstruo.